Bueno chicos, los he reunido aquí para decirles que muy pronto los vallas vendrán a atacar a Grove Street, así que les pido que estén atentos, yo reclutaré a más pandilleros para que nos ayuden así cuando vengan los mataremos a todos para que dejen de atacarnos. Está bien Carl, pero te digo algo, siento que algo malo va a pasar, no sé por qué. No te preocupes, nada malo va a pasar. Oye CJ, ¿y cuál será el plan de ataque? Supongo que atacando todos juntos podamos hacer un buen trabajo. Mm, no es mal plan, yo creo que está bien. Bueno, nos vemos más tarde, reclutaré a los Groves. Bueno muchachos, ese es el plan, estaremos bien. Ríndanse ahora Grove Street, nosotros ganaremos el tiroteo. No lo creo, nosotros ganaremos e impediremos que se queden con el barrio. No puede ser, no están matando a todos. Jaja, jajaja, ja, ja, vayas, están perdidos, hasta rogan por su vida, jajaja. Ja, ja. No, por favor, no quiero morir. Tus ataques terminan hoy, vas a morir. Bueno, Sweet, iré a comprarme ropa, nos vemos. ¿Pero qué demonios? Bueno, creo que me queda muy bien. ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? ¿Pero qué, Sweet? No. Sweet, hermano, háblame, ¿qué pasó? Carl, ¿alguien me atropelló? No sé quién es. No te preocupes, yo vengaré tu muerte. Juro que mataré a cualquiera, hasta saber quién mató a mi hermano, me las pagará. Policía. A un hombre llamado Carl Johnson, está matando gente, creo que se volvió loco. ¿Carl Johnson? ¿Y cómo vestía ese sujeto? Pues verá, vestía una camiseta blanca, un pantalón rojo de gimnasia y un reloj amarizo con un medallón. Está bien. Gracias por la información.